I'm <laughs> Dame lo tuyo, con orgullo distribuyo Ganarlo eso no está en los planes suyos Si tenés más de la repartida te excluyo No te quejes y huyo Tú y yo sabemos cómo es su chamuyo Disminuyo y diluyo, parte reparto, parte agarro yo Cuido más, lo mío incluso si no es mucho Solo saquear a otros, saca lo tuyo, si patrullo hoy Basta de mentiras, y de rancias y falaces son Tu ideología por encima de cualquier opinión Demagogía parece no olvidar que ya mintió que porquería el futuro que otro nos dejó Pero seguimos en esta lucha constante No importa la opinión del pueblo, solo sus representantes Llegan al podio y ahí se creen importantes Ahora te miran desde arriba y te ven irrelevante Antes de llegar sabíamos que eran así Pero lo votaron igual porque tenían que impedir Que asuma a otros que también se veía gris Pero a la hora de la verdad estamos rodeados aquí Dicen que son dos caras de la misma moneda Con palabras te enredan, la verdad enmascaran tienen razón cuando dicen que el otro chorea Son distintas monedas, pero con la misma cara Convicciones, Cero todo es igual, nada Es mejor tiene opiniones Pero dependen de un asesor Y si las cambia, bueno dirán que ahora aprendió Y si le da mal argumenta, cualquiera tiene un error Y con suerte, si es que no busca un chivo expiatorio Para no asumir los cargos de su acto contradictorio Mala suerte, si resulta ser difamatorio Pues no quiere que haya mancha sobre su propio escritorio Trabajaste, te forzaste para obtener lo tuyo ahorraste para conseguir aquello que deseabas destacaste, resaltaste para tener el puesto uno lo tuyo es tu derecho, decirle meritocracia estudiaste más que otros, estás mejor cualificado pero contratan a otros para cumplir la ley de cupos si es el que ocupa tu puesto, resulta ser un vago está prohibido echarlo, es totalitarismo absoluto sacrificaste tu presente para el futuro de tu hijo para que a él le sea fácil poder salir adelante él se esfuerza para que puedan salir adelante juntos pero le sacan todo en pos de igualdad de oportunidades y tu esfuerzo ¿a dónde fue? ¿a dónde fue tu sacrificio? ¿a dónde fue esa lucha constante de todos los días? no sos egoísta, vos también donaste mucho pero por la igualdad te sacan todo lo que merecías y claro así no dan ganas de trabajar porque mientras más ganas es más lo que te sacarán y como esclavo trabajás para no ver nada al final y es más fácil no hacer nada y recibir lo que te dan tu presupuesto depende de lo que te da un político para recibir Debe votarlo, y eso no es democracia para dar le roba a otros, eso es totalitarismo si no queda nada que robar, llega el hambre y la desgracia a él no le preocupa, a él nada ha de faltarle el que parte y reparte se queda con la mejor parte y si los pobres lo votan, él logrará asegurarse de que hayan más pobres para que puedan votarle